Vamos a salir ahora en directo, Jacqueline. En, en YouTube, en Twitter, en Fedisco, ya hemos también en los podcasts de Prixline. Ah, mira, ya estamos en directo. Sí. Hola chicos, seguidores de Prixline, eh, os habla Luis, eh, estamos con nuestra invitada Jacqueline, seguimos con las entrevistas del aeropuerto. Que muchos nos preguntáis dónde estamos, pues estamos en un aeropuerto. Pero de momento decimos en cuál. que Bueno, a Jacqueline yo creo que ya la conocéis de otros vídeos que hemos hecho aquí con sí. ella. Jacqueline, bueno, casi mejor que, que te presentes tú, sobre todo para los que no habíais visto la otra entrevista, ¿vale? Vale. Preséntate tú, Bueno, mi nombre es Jacqueline Utomuro, soy venezolana, tengo voy a cumplir este en diciembre, seis meses aquí en, en España. Eh, bueno, tengo nacionalidad española por mi padre, que era español. Y bueno, vine por, por lo que todos los venezolanos venimos a otros países a obtener un mejor futuro, algo... una mejor calidad de vida y bueno, este, tratando de ayudar a nuestra familia que queda en Venezuela Espero que, que este video les guste, que todo lo que se diga aquí, pues le saquen provecho Y bueno, si quieren conocer un poquito más de mi historia, pues en el video anterior te lo pueden ver en Youtube también sale un poco más eh, sobre qué vine a hacer eh, cuáles son mis estudios entre otras cosas entonces pues si quieren verlo los invito a, a verlo Jacqueline eh, es una chica según mi punto de vista muy preparada ya la, la estáis la conociendo sí. Lleva cuatro meses ya no? Cinco seis ya. meses, seis ya, meses voy, voy, ya. ahorita para ahí como sí. pasa el tiempo <risa> en la primera entrevista que hicimos llevaba cuatro cinco, sí, seis, ajá, seis, sí. un poquito. <risa> Que bueno se me ha olvidado mmm, daros las gracias por estar escuchándonos y viéndonos ¿eh? los que no nos estáis viendo en youtube ir a youtube cuando podáis y suscribiros buscar clic suscribiros darle a la campana y así la aplicación cuando emitimos en directo os avisa y podéis preguntar eh, durante las entrevistas en directo y los que estáis ahora en directo pues si estáis viéndonos en directo podéis preguntar lo que queráis ¿vale? Y se lo transmitimos a nuestro invitado claro Que lo primero que quería preguntarle a Jacqueline, como estamos en Madrid, para los que lo veáis en el futuro, estamos ahora en diciembre, eh, 2 de diciembre del 2018, ¿qué tal llevas el frío que hace aquí en Madrid? Ahora, pues, una chica de Venezuela. <risa> pues la verdad es que lo llevo muy mal, José Luis, porque es que yo el frío me, me, bueno me tumba horriblemente, porque claro, vengo de Guatire, o sea, de Venezuela de Guatire, o sea, es una zona calurosa. Es muy caliente, incluso allá la gente se queja del calor, pero es que yo digo, o sea, vienen para acá y pues... pues aquí ya. <risa> no, no, no... Entonces pues bueno, ahorita lo llevo ahí más o menos, pero sé que cuando haga más frío pues lo, lo voy a llevar muy mal porque... Bueno, pero la nieve, vas a ver la nieve? Pues sí, ¿Eh? me entusiasma y no, <risa> porque qué? <risa> Bueno, pues vamos al centro del tema de Freelance, que es de encontrar trabajo, ¿vale? Sí. Orientación laboral. Los que creáis que le puede interesar estos vídeos a alguien, recomendadlos. Que se, recomendarles que se suscriban al canal de Freelance, ¿vale? Estos días, ¿qué tal ha ido? Desde la última entrevista buscando trabajo. Bueno, que cuéntanos ido... un poco tus experiencias o lo bueno y lo malo. que ¿La audiencia sí. le gusta ver experiencias, vale? Bueno, me ha ido este, un poco mejor. Voy a decir que sí. Ya que se, se viene la, la época de decembrina, pues o sea, ya llegamos en diciembre obviamente, entonces claro los trabajos siempre van surgiendo un poco más, época, es una buena época trabajo, para sí. encontrar empleo, exacto, entonces bueno he realizado varias entrevistas, muchas, en toda esta semana que han pasado y bueno ya comencé en una empresa a hacer una formación el martes Ajá. es una formación de tres semanas uh -huh. y pues bueno ahí poniéndole todo el empeño todas las ganas para, para poder quedar en el empleo pues bien no sí ha sí. sido ha sido rápido no porque qué han pasado sí bueno dentro de todo sí, sí cuatro semanillas no sí, de, sí. tres cuatro semanillas sí, sí te la pagan la formación un sí poquito? sí la pagan sí, sí. Y qué tal las entrevistas que hiciste, más o menos, así en general, cosas que te gustaron más o menos. No hace falta que des nombres de empresas. Claro, claro. Pero cosas que a ti te chocaron, que sí te gustaron y las que no también. Por fin. Claro. ¿vale? Bueno, las Para que, que la me audiencia... gustan, eh, las entrevistas de, en general desde que llegué a España eh, me han gustado mucho las que se dirijan a tu, a tu profesión, a lo que tú sabes, a lo que has trabajado y, y se dedican a, a investigar más lo que te gusta o lo que sabes hacer. Ahora, no me gustan las entrevistas donde, por ejemplo, a veces son grupales y, y te preguntan no. es nombre y apellido cuando eso sale en el currículum. O sea, es algo como. Tenemos un vídeo muy bueno aquí en es algo como con una seleccionadora que hablamos Entonces... de las entrevistas grupales precisamente. Sí. Y nos hay, muchas, un... hay unas que son buenas. Pero es que las hacen por algo. ¿no? Os aconsejo ese mismo. Exacto. A ti, Jacqueline y Hay unas que sí. Por ejemplo, he hecho dos o tres que me han gustado mucho que han grupales, sido en grupo. ¿no? grupales, sí. Grupal? Porque te ponen a llenar este una hoja, ¿verdad? Eh, diciendo cuáles son tus expectativas según el trabajo o la oferta de trabajo que viste, por qué te llamó la atención, por qué te inscribiste. Y luego te en, en general, ¿verdad? En grupo, nos preguntan, ¿verdad? De las características de esa, de esa publicación, de esa, lo que has escrito un poco ahí. Exacto. Y lo entonces, tienes que leer en grupo, en alto. Sí, en alto. Entonces, claro, te hace conocerte más con los otros compañeros y todo esto. Pero hay otras que, por ejemplo, te ponen en grupo, pero nada más te preguntan nombre, apellido, cuál es tu edad. Y ya está. Y ya está. Entonces yo digo, pero ya va, si eso sale en el currículum, ¿para qué me lo preguntas O sea, pregúntame más, o eh, sea, qué parte me gusta más mi trabajo, o en las experiencias que tengo, sí. eh, qué es lo que se me ha dado mejor, entre otras cosas, pues. Pero... Claro, hombre, a lo mejor es para ver qué tal te expresas, pero sí, si lo claro. suyo es hacer algo más. Claro, algo claro. Más. Entonces, bueno. Y claro, hay entrevistas que también te, te, te pintan todo muy bonito, ¿no? O sea... para, para los que se acaban de incorporar, os recordamos: Jacqueline ha venido de Venezuela, lleva sí. unos seis meses ya en España, sí. tiene los papeles, ahora hablamos de los papeles, sí, ¿vale? Sí. Y ya ha conseguido su primer trabajo y empieza la formación que se la paga. Sí, ¿vale? Esto para los que se acaban de incorporar. Sí. Y bueno, eso pues lo que te digo. Eh, hay entrevistas que, que son muy buenas, porque claro, se dirigen más que todo al empleo que te están dando y a ver si tú puedes cumplir o no esa, esas características que ellos buscan sí. pero hay otros que no, hay otros que, que, que a lo mejor te prometen muchas cosas y todo lo demás pero al final no, no concretan nada. ¿sabes? Y a lo mejor sí que no, claro sí. que las empresas muchas veces deberíamos decir claro uh -huh. mira te vamos exacto. a pedir esto y te vamos a dar esto, claro, exacto. pero sin tapujos pero muchas veces el mejor, así no perdemos tiempo nadie, ni, ni los candidatos ni, ni los seleccionadores, buena, sí, buena sí. observación, sí. o sea que tú has notado que hay algunas que no te acaban de decir no te claro a lo mejor empiezas en el trabajo y después las condiciones no son ah, las que te, dale, que te habían claro. dicho no te las han dejado claras exactamente entonces es o te tienes que retirar cosas o claro que, si, a y que otra vez volver a buscar claro porque volver a la búsqueda pero en la que te han cogido sí que tiene más o menos la pues sí lo veo muy serio lo veo muy serio y me ha gustado hasta ahora la formación que llevo me ha gustado el viernes tuve mi primer examen y salí bien. O sea que. No, ya te veo una eso chica súper <risas> trabajadora y súper estudiosa y súper formada Venos sí. el, el otro vídeo con Jacqueline, de verdad, sí. chicos. Y escucha, Ara, aunque tú tienes los papeles, sí. seguro que están mucho en contacto con compatriotas que no tienen los sí, papeles sí. de Venezuela. ¿Qué les aconsejarías un poco? ¿Qué sí. un consejillo les pueden Pues bueno, eh, si van a emigrar de Venezuela a España, pues traten de traer todos los papeles de Venezuela. Uy. Porque. A veces es, es muy engorroso después llegar aquí y no tener lo que te hace falta. Entonces, como me dijo una persona en estos días, es mejor a que te sobre a que te falte algo. entonces o sea, acá sí aconsejan mejor que lo tramiten desde exactamente, allí. Exactamente, ¿no? desde Venezuela. Porque, ¿Es posible allí tramitarlo? Bueno, está, está muy difícil, está muy difícil. Entonces, claro, si tienes pensado viajar de a, largo, a largo plazo, hmm. pues ir empezando desde ahora a preparar todo porque claro, si por ejemplo te pasa como me pasó a mí que yo me enteré de un, mes, o sea, de, de una fecha al mes siguiente, pues ahí es un poquito difícil preparar papeles, ¿no? Pero, pero si, lo pero ya, si pensado, ya lo tienes pensado, tienes años pensándolo, ¿no? pues entonces me ve, sacando todo. Buena papeles, frase, que mejor que te sobre a que te, no te falte. Sí, porque entonces claro, aquí después es más difícil. Y una vez aquí que claro. te los manden o... Claro. Hay muchas cosas que desde allá no se pueden tramitar si tú estás aquí, o sea, entonces es más difícil y bueno con respecto a mí a mi caso eh, yo como ya les comenté era hija de soy hija de un español y, y claro yo ya venía con mi pasaporte europeo y mi, mi proceso fue mucho más fácil no porque yo llegué directamente a sacar dni pero sí tengo casos amigos allegados que han sacado su tarjeta roja verdad eh, con su permiso de trabajo y todo esto. Sé que es un ¿Es poco. ¿Es difícil sacarlo de la tarjeta roja? Yo creo que no es tan difícil. Más que nada, para que lo eh, sepa que la audiencia un poco. Yo creo que más, un poco más difícil es la renovación, porque cada sí. vez lo hacen como ah, más. es que lo van haciendo como renovarla. un filtro, ¿no? Van ah, haciendo como un filtro. ¿Y cada filtro. cuánto hay que renovarla, más o, mm, más o menos? Creo que cada seis meses, no si no me equivoco. Si no, pues que alguien me lo. Vale, se sí, sí, corrija, bueno, ¿no? Hablamos, no Pero lo que decimos que aquí menos, son nuestras opiniones. Sí, eso. Podemos equivocarnos. Claro. Creo que sí, eso. Vale, es y van haciendo me... como un filtro. Sí, me imagino, claro, porque si ven claro. que, que has trabajado, si ven que, que vas progresando en el país, obviamente te lo vuelven a renovar, ¿no? Piénselo. Claro, y con la tarjeta ah, roja puedes trabajar. Sí, sí, ¿no? sí. sí. Sí, ¿no? Vale. Bueno, buena pregunta. Sí. Y para conseguir la tarjeta roja que se necesita, vas allí a al eh, labor, a, o no? a extranjería tengo a entendido, tarjería, ¿no? a extranjería, ¿Para? tengo entendido. Pero ya ahí sí vale. más detalles. Bueno, sí, no... más o menos también. una pincelada, para que sí. yo ya lo investigue sí. por Google y tal. Claro. Que bueno, nos preguntan también gente de venezuela Ay, si no. se pueden sacar la tarjeta de transporte público, por ejemplo, en ciudades como Madrid, Barcelona sin tener los papeles. Pues fíjate, cuando yo llegué aquí, claro, teniendo pasaporte europeo, pasaporte español, yo llegué y saqué mi tarjeta con el pasaporte español. Sin tener el DNI. Sin tener DNI. Vale. Ahora, en el caso de los venezolanos directamente, no sé si lo puedan sacar con su pasaporte venezolano. Yo opino que sí. Y os voy a decir por qué, chicos, aunque vale. es mi opinión. Porque yo soy un turista venezolano, llego claro. a Madrid, quiero moverme en metro, mm -hmm. pues me puedo sacar mi tarjeta. Ahí, Exacto. Ahí. ¿Vale? también está la opción y de la, la tarjeta la respuesta me la has dado tú ¿eh? que yo no lo había sí. pensado la, eh, la, la, la otra cuestión es que también puedes sacar una tarjeta que no sea personalizada también mira otra opción que, que la vas recargando, la y, recargando y la puedes usar vale exactamente y bueno y una última buena noticia que me has dicho hace un momento sí que traes a tu mamá no sí anda pues guay sí sí estoy muy contenta muy feliz porque bueno dentro de todo estos seis meses no han sido fáciles Tampoco han sido imposibles, porque bueno, aquí estoy, ¿verdad? Aquí está, pero oye, eh... te veo muy, muy animada y muy bien. Sí, sí, porque bueno, claro, se que. La cumple... audiencia no sé si ha visto el vídeo anterior de Jacqueline porque lo vea y verá porque ella lo pasó mal. Sí. No, no, lo, no lo vamos a. <risa> Que lo miren en el vídeo Sí, entonces bueno, dentro de todo se cumple uno de mis objetivos, que era traer a mi, a mis padres. Sí, bueno, mi padre lo ya dijiste, no está. Lo dijiste pero pero entonces mi objetivo pues ahora es mi mamá, entonces, porque siento que no lo sé, la mayoría de los hijos pienso que deberían sentir esto mismo, ¿verdad? Que nuestros padres ahora, después de cierta edad, se convierten en nuestra responsabilidad, ya que decidieron si tanto por nosotros cuando éramos pequeños, ¿verdad? Y, y nosotros fuimos su responsabilidad, pues ahora, ahora debería contrario. Agradecerles que... y, sí. y retribuirles todo eso que han hecho por nosotros. Pues Entonces cambiado. yo por ahora estoy feliz porque sí, sí, de tiempo, una manera ¿no? u otra pues la puedo, eh, puedo traerla y, y que viva mejor que allá, obviamente. En tiempo récord, lo has conseguido. Sí. Verdad? Han pasado yo creo que tres semanas, cuatro semanas, ¿no? Sí. sí. Muy bien. Enhorabuena, Jacqueline. Gracias. Pues nada, chicos, si. Y... ¿Queréis preguntar algo los que estáis en directo? Y, ¿O si Jacqueline quiere añadir algo? algo que bueno, aprovechando, eh, ¿verdad? Que eh, entramos en el tema, ¿verdad? De que mi mamá viene para España. Pues eso no ha sido solamente por mi cuenta, ¿sabes? En realidad no ha sido por mi cuenta. ¿Cómo lo has conseguido? es que, es que eh, tengo que agradecerle mucho a muchas personas, ¿verdad? Que han estado detrás de todo esto. Sobre todo a una persona en especial que es la que me ayuda, por ejemplo, fue la que me ayudó a venir yo para acá Y ahora me está ayudando a traer a mi madre Entonces este, yo pienso que uno siempre tiene que agradecer Porque el agradecimiento es lo que te trae cosas buenas Si tú no agradeces eh, lo que te pasa Y yo digo que no pasan cosas, o sea, la gente dice, ¿te pasan cosas buenas o cosas malas? No A mí me pasan cosas buenas y cosas no tan buenas porque de esas cosas que no son tan buenas siempre tienen una experiencia, siempre tienes eh, un aprendizaje, Exacto. siempre tienes algo que decir Y yo trato de quedarme siempre con lo bueno, de las experiencias que no son tan buenas trato de quedarme siempre con, con lo mejor de esa experiencia Y lo demás lo olvidas y, y ya, en el pasado que y ya está Entonces ser agradecido para tú poder retribuirte, para tú poder recibir cosas buenas Siempre agradeciéndole a los demás lo que hacen por ti y como me decía mi mamá, mi mamá siempre me lo dijo Jacqueline, yo hago las cosas por los demás Primero porque le nace, porque es una persona eh, maravillosa No es porque sea mi mamá, pero es así Pero ella también decía que el día de mañana Cuando sus hijos necesitaran de alguien Ella esperaba que alguien le extendiera la mano ¿Me entiendes? O sea, yo no esperaba darte a ti para que tú me dieras a mí, claro. pero que en un futuro, si otra persona me pudiera ayudar a mí, pues que lo que lo hiciera por pues. mí. Y, dar yo, y yo, yo lo he recibido, Exacto. gracias a mi madre, lo he recibido porque aquí en España he recibido mucha ayuda de muchas personas que han sido muy importantes y muy especiales para mí. Eh, y bueno, que han sido más allá de, de amigos, han sido como una familia entonces quiero aprovechar este espacio para, para agradecer y a ti también José y encantados además de aportar nuestro pequeñito granito sí, de arena pero yo sí. vi en, en la primera entrevista que hicimos a Jacqueline vi una chica que estaba luchando la vi un poco en, con dificultades pues, la verdad se le veía acaba de llegar sí. Y, pero a la vez de ella, una persona muy luchadora, muy positiva. Veros el vídeo y lo comprenderéis. Y ahora, pues cinco semanas o así después, me encuentro a una Jacqueline súper feliz. La misma chica trabajadora sí. positiva, pero además la veo feliz. Sí. Y ahora entiendo el porqué. Porque claro. trae a su madre y porque la han ayudado también mucho. Sí. Y lo que, lo que acabas de decir es muy importante: hay que devolver, hay que dar y te vuelve. Sí. Exactamente. Sí. Perfecto. No dar por, por, por esperar recibir algo a cambio, pero sabes que la vida siempre te lo va a devolver. De una forma o de otra siempre, te lo va a devolver. Sí. Perfecto. Pues nada chicos, si me despido ya de vosotros, os agradezco mucho que estéis ahí, que nos sigáis, ¿vale? Suscribiros en YouTube al canal de Line Y nos vemos en la próxima emisión. No os puedo decir cuándo será porque las hacemos en directo cuando surge, ¿vale? Por eso es importante que os suscribáis al canal de Line que... Jacqueline muchas gracias a ti, gracias también. a ti, si quieres en enero si te apetece te lo digo públicamente hacemos otra entrevista, muy bien, en yo encantada, la... y si quieres te traes a tu mamá, encantada, ¿Tu mamá? claro que sí. Okay. bueno pues nada, bueno, un saludo, hasta Adiós, luego, chicos. gracias, chao, chao